Sí, eh, lamentablemente venimos con esta situación, digamos, en el nivel medio, pero que no es solamente el nivel medio, sino todo el nivel, digo, eh, todo el sistema, con este proceso de reformas. Nosotros ya la semana pasada tuvimos dos actividades importantes, el tema de la reunión virtual y después la reunión de plenario, en donde ratificamos esta medida de, bueno... Nos están tocando, digamos, las declaraciones juradas. Por lo tanto, Exacto. en ese sentido, lo que estamos diciendo es la presentación de las planillas sin renunciar a nada uh -huh. ¿no? y con la interposición del recurso que sale acá el con la labor. Revocatoria. ¿Y por qué es importante eh, no firmar esa planilla? Eh, ¿qué, ¿Qué información le falta y qué implica esa planilla número 4? Básicamente nos están diciendo que no va a tocar ninguna condición laboral y lo primero que están haciendo es tocar, digo, Exacto. condición laboral que es justamente los horarios de trabajo. No tiene ni ¿no? día, ni horario, ni turno. Exactamente. Entonces, y aparte es gravísimo, digo, con la última circular que salió del nivel, que también la firma técnica digamos, exponiendo a los compañeros. Gracias y frazones. Gracias y frazone, digamos, en donde exponen a los compañeros y en este sentido, este apriete, la dirección, digo, de la provincial no ha no salido a decir nada, ¿no? Es muy grave lo que juntos está pasando. Juntos lo están haciendo. Lo están haciendo juntos, evidentemente. Entonces nosotros decimos, si te obligan a llenar la 4, no firmes la renuncia. El, lo que dicen ahora es... Eh, las horas son tuyas, los horarios son institucionales. Bueno, eso decir, es tremendo. Totalmente subjetivo al referente, es tremendo, a la comisión de notables. Totalmente. Y en, en ese sentido, digo, hay una, una, una incertidumbre porque hay muchas escuelas que no, no, no tienen digo, el plan completo de cómo va a ser y entonces los compañeros, bueno, están firmando, digo, un cheque en, en blanco. Entonces, Por eso decimos, decimos, no lo firmen y presenten el recurso. No firmen, claro, no firmen la renuncia y eh, presenten... Bien, el Y vamos a, eh, estamos encaminando, organizando una movilización para el 19 y 20. Bueno, están, digamos, ya se reunió en la multisectorial, entonces ya en breve estaremos indicando, digamos... Eh, el horario más que todo de la concentración, porque es importante que en el marco de que avanza los acuerdos con el Fondo Monetario y el ajuste, y el ajuste en particular para educación, para lo que se viene el año que viene, estamos preparando, digamos, esa, ese día de marcha. ¿no? Bueno, bueno muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.